Lo que me encanta de la vocación jesuita y mi vocación religiosa es la oportunidad de, vivi de vivir desde las convicciones más personales que tengo. Yo seguí esta llamada porque creo que Dios, que Jesucristo, nos habla y nos llama a hacer ciertas cosas en esta vida, a servirle al mundo y la iglesia a través um, a través de nuestra vida comunitaria como un grupo religioso. Para mí la vocación Jesuita representa la manera en que el llamado de Cristo es más allá que el llamado, la llamada de la familia, más allá del llamado de la patria, más allá del llamado del mundo profesional y la vida de nosotros es para asegurarnos que Cristo es el que es la cabeza.